2018 no Son las vistas del foro Desde México Para Colombia Y Para Latinoamérica y consecuencia de mis malas costumbres, y más de mi ira ya no recuerdo sus nombres. Cargo culpas en hombros, pero construyo mi castillo a punta de escombros. Abrazos con puñales, Refúgiate en tus males que se pudran. No soy nadie, nadie son. Tengo amor embriagado y veneno en el corazón. Del típico sonando más hipnótico, un tal neurótico rayando el antiético, lunático, siempre pragmático, sacando la demencia en un pisto básico. Pasaporte en la mochila, la cámara vigila, el aire no ventila, sudando en la fila, police de esquila. Don't care, bro, ruila, Dios lo bendiga. Denle some questions for analyzing your expression, El colombiano poderío está sañejo nunca podrido, cuanto dolido, que no ha podido, saber mi hermano, que lo reales es lo vivido, salen del correccional, todo menos corregido, justicia repartida entre los malnacidos la justicia. next case.